Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a retomar el tema de análisis de circuitos combinacionales. Recordaros que el análisis consistía en, dado un circuito, dado el esquema de un circuito, y averiguar la función lógica que estaba implementando. ¿okay? En su momento, en el vídeo correspondiente, vimos cómo hacer todo este proceso para circuitos combinacionales que usaban puertas lógicas. Ahora, vamos a... Repetir este proceso, pero aplicado a casos en los que no solo nos encontremos con puertas lógicas, sino que también estos circuitos incluyan circuitos combinacionales estándar. ¿okay? Puede ser que desde un punto de vista práctico de implementaciones, prácticos, exceptuando los casos que hemos visto en los vídeos anteriores, por ejemplo, el caso de los multiplexores o de los decodificadores, los ejemplos que nos vamos a encontrar de circuitos implementados o que incluyen módulos combinacionales estándares podría ser que no fuesen muy prácticos desde un punto de vista de las implementaciones, pero lo vamos a ver desde un punto de vista docente, para que vosotros comprendáis mejor, para que entendáis mejor cómo funcionan estos circuitos y para saber entender cómo funcionarían estos circuitos dentro de otro sistema. ¿Vale? Si os acordáis, cuando vimos la parte de análisis de circuitos combinacionales vimos dos posibilidades. Una era evaluar las salidas del circuito para cada eh, entrada, es decir, íbamos dando todas las entradas posibles, evaluábamos todo lo que nos íbamos encontrando, todas las puertas, las íbamos evaluando y veíamos la salida del circuito. Dijimos que esto era un proceso largo y complicado y fácil de equivocarse. Ahora sí, Aparte de puertas lógicas, también tenemos circuitos combinacionales estándares. Todo esto se complica aún más, así que es una alternativa prácticamente a descartar. Después dijimos que la segunda opción era sacar la función algebraica. Una vez que teníamos la función algebraica, podíamos pasar o bien al mapa de Carnot o bien a la tabla de verdad eh, directamente, dependiendo de lo complicada o no que fuera la expresión algebraica. En este caso, lo único que nos va a cambiar, si tenemos en el circuito que queremos analizar, tenemos eh, combinacionales estándares, eh, lo único que nos va a cambiar es la forma en que sacamos la expresión algebraica. Es lo único que va a ser eh, distinto. ¿vale? Todo lo demás eh, va a ser lo mismo. Una vez que tenemos la expresión algebraica, pues obtener el mapa de Carnot o obtener la tabla de verdad, se hace de la misma forma, no, no, no cambia nada. Lo que cambiará será, o lo que será un poco más complicado, será sacar la expresión algebraica. Para sacar la expresión algebraica tenemos que conocer perfectamente las expresiones algebraicas de las salidas de cada uno de los circuitos combinacionales estándares que hemos ido viendo. Tenemos que tener muy claro cuáles son estas eh, salida, la forma que tiene y esa misma salida cómo se extiende a circuitos más grandes. Entonces ya visteis que en los distintos vídeos poníamos mucho hincapié en cuál era la expresión algebraica de las salidas. Esas expresiones algebraicas de salida las vamos a tener que utilizar cuando analicemos la función de este circuito dentro de un circuito más grande, eh, de un circuito combinacional más grande. A modo de repaso he puesto aquí las, eh, algunos ejemplos de funciones de salida de los circuitos más pequeños de cada uno de los casos, es decir, un multiplexor de una entrada de selección, un demultiplexor de una entrada de selección, un halfader, un fullader, un decodificador de dos entradas y un codificador de cuatro entradas, ¿vale? Ya en su momento vimos que esto era fácilmente extensible a circuitos más grandes. Simplemente es a modo de, de recordatorio. ¿okay? Y ahora lo que vamos a hacer es ver unos ejemplos, desde más sencillos a, a, a más complicado de cómo ir aplicando esto, cómo, cómo averiguar la expresión algebraica cuando tengo este tipo de circuitos. Pero la forma siempre va a ser recordar la función algebraica genérica de la salida y sustituir esa función por los valores concretos que tengo en las entradas para ese caso particular, para ese caso concreto, ¿ok? Pues vamos a por el primer ejemplo. En este primer ejemplo, en el circuito, observo que tenemos una puerta OR. Y observamos también que tenemos una puerta, un multiplexor de una entrada de selección. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que recordar cuál es la función genérica de un multiplexor de una entrada de selección. Es esta de aquí. Y ahora tengo que ir a ver cuáles son las entradas particulares para cada una de las entradas de multiplexor en este circuito en concreto. ¿Vale? Así que... Tengo que mirar qué tenemos en D1, en D0 y en S0 en particular. ¿okay? Pues vamos allá. Uh, la idea sería copiar esta, esta, forma, esta función, esta expresión algebraica. D1, S0, más D0, S0. Todo ello negado. Y ahora simplemente tenemos que sustituir. Por ejemplo, D0. D0 vemos que vale B negado en todos aquellos sitios en la expresión de salida del multiplexor que tengo un D0, pues lo sustituiré por B negado. En particular, lo tengo aquí. D1 vale 0. Entonces tengo que ir a buscar todos los casos en los que eh, aparece D1 en la expresión y sustituirlo por un 0. Entonces D1 vale 0. ¿OK? Entonces esta entrada y esta entrada ya las he sustituido. Ahora me faltaría sustituir la última entrada que me queda, que es ese 0 Ese cero está conectado a una puerta OR. ¿Cuál es la salida de esa puerta OR? Pues es la OR de sus entradas. Sus entradas son A y no C. Por tanto, aquí lo que tengo es A más no C. Okay. ¿Qué me quedaría? Pues tendría que sustituir ese 0 por A más no C. Lo hago aquí. Aquí me aparece ese 0, a más no c, más este más de aquí que tenía, ese 0 negado. Entonces, todo lo que tengo en la entrada de ese 0, que es esta suma, lo tengo que negar todo ello. Es Así que tendría aquí a más c negado, todo ello negado, porque aquí me aparece ya que ese cero era negado. Esta sería la expresión de salida, la expresión algebraica de salida. Para este circuito en particular. Ahora puedo operar, intentar sacar la función mínima, lo que yo quiera. Una vez que tengo la función mínima, sacar el mapa de Carnot o sacar la tabla de verdad, etcétera, etcétera. ¿OK? Aquí ya aplicaría las reglas del álgebra de Boole que ya conocemos. ¿Cómo lo haríamos? Pues, por ejemplo, el primer término, como tiene un 0, 0 por cualquier expresión es cero, acordaros. Así que esto me quedaría como 0. Aquí lo que tengo que hacer es aplicar de Morgan en esta parte de la expresión para poder quitar esta negación. Entonces esto me quedaría como B negado por, aplicando de Morgan, pues la A la niego, cambio la operación a una por también y me queda C doblemente negado. Esa doble negación también la podría quitar, ¿ok? Lo hago ya en el último paso, me quedaría A negado, B negado, C. Y aquí ya no podría hacer nada, esa ya es mi expresión lógica, uh, mi expresión algebraica final. ¿De acuerdo? Como veis, lo que decíamos desde un punto de vista práctico, implementar el circuito con toda esta circuitería probablemente no fuese práctico y lo mejor hubiese sido poner una puerta A pero desde un punto de vista docente es un ejercicio muy interesante porque deja claro que entendemos perfectamente cómo funcionan estos circuitos. ¿de acuerdo? También fijaros lo rápido que ha averiguado la expresión que yo necesitaba. Imaginaros si yo hubiese empezado a probar todas las posibles entradas y evaluar el circuito. Hubiese sido un proceso muy largo y muy fácilmente y en el que sería muy fácil equivocarme debido a la gran cantidad de cálculos que tendría que ir haciendo. Tendría que haber hecho ocho veces, ocho evaluaciones para las distintas entradas o valores de A, B y C. Sin embargo, aquí sustituyendo unos cuantos valores y aplicando dos teoremas del álgebra de Boole, ya he averiguado que es no A, no B, C. Así que es mucho más sencillo, mucho más práctico hacer este proceso. Así que, venga, vamos a por el segundo ejemplo. Bueno, en este ejemplo ya todo se complica un poquito más. ¿Eh? Ya no tenemos solo un circuito combinacional estándar, sino que tenemos dos circuitos combinacionales estándares. Un decodificador de dos entradas de datos, del que he puesto aquí sus salidas para recordarlas, y un semisumador, este de aquí, del que también he puesto sus salidas aquí. Y nos dicen que la salida del circuito que vamos o que nuestra función vendrá implementada por la salida carry out del HALFADER. Ahí ese es el punto en el que nos dicen que está nuestra función. El HALFADER tiene dos, dos salidas. Nosotros nos comentamos como, con el carry out como salida de nuestra función. ¿Cuál es el procedimiento? Pues el mismo. Tenemos que recordar las funciones que teníamos en cada una de, de las salidas de nuestro circuito y ir sustituyendo por las variables concretas que tengo en este ejemplo. Lo más fácil es empezar desde las entradas hacia las salidas. Dicho de otra forma, lo más fácil es, en este caso, empezar por aquí. Así que fijaros, aquí tengo este decodificador con una A y una B negada que está la A en el de menor peso, en la entrada de menor peso y la B negada en la de mayor peso. De sus salidas, únicamente estoy utilizando Y1. Por tanto, no importa que haga el análisis del resto de salidas, porque esas salidas no las voy a, no las estoy utilizando, así que no importa que dedique tiempo a mirar las salidas para cada uno de esos casos. Basta que analice esta de aquí, la de X1. ¿okay? Entonces, x1, si lo recordamos, la, eh, la, la salida de x1 es de i1, perdón, la salida de i1 de la función i1 en un decodificador de dos entradas de datos es x1 negado por x0. Yo lo que tengo que hacer es sustituir. ¿Qué me vale x0? En mi función x0 es igual a A, o en mi caso particular, x0 es igual a A y x1 es igual a no B. Pues simplemente sustituyo estas cuestiones. Y y1 me queda que es igual a x1 lo sustituyo por no B, entonces me queda no B dos veces negado, porque era x1 negado, ¿vale? Por x0 lo sustituyo por una A con lo que I1 me queda igual a A por B. Dicho de otra forma, en esta entrada del half lo que tengo es la expresión A por B. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la expresión que tengo en la entrada B del half -Ader? En la entrada B del Half-Ader es la suma de estas dos variables, A más C. Pues aquí tendré A más C. Y ahora... Ya tengo todas las entradas del half-fader y ya puedo evaluar lo que valdrá su salida C-out. Simplemente tengo que sustituir. Recupero la función que me indica eh, la salida C-out de un half-fader eh, que vale. El carry-out de un half-fader es la entrada, una de las entradas multiplicado por la otra entrada, A por B. En este caso particular, la A. Del, de mi halfader, la entrada A es AB y la entrada B es A más C. Tengo que sustituir estas dos, estas, dos, eh, estas dos variables por estas expresiones particulares que tengo a la entrada en, en, de mi half halfader. Por tanto, carry de salida, carry out, va a ser la A, hemos dicho que es A por B, todo ello multiplicado por el valor de b, que b en este caso es a más c. Y esta sería la expresión de o la expresión que me quedaría en, en mi circuito, la expresión de salida de mi circuito. Podría hacer alguna transformación algebraica para intentar reducirlo. En particular, puedo, esto es igual a ab por a más ab por c. Es decir, esto es igual a AB más ABC. Y esto de aquí, por la ley de absorción, me quedaría que es igual a AB. Así que fijaros de nuevo cómo de simplificada me queda mi expresión en un par de pasos. En relación a lo complicado que hubiese sido ir evaluando todas las posibles entradas del circuito e ir viendo el valor que cogería aquí a la salida. Al final, este circuito representa la función AB. La salida aquí, la expresión algebraica de la salida en el carry out del Half-Adder es AB, y sería muy sencillo ahora sacar la tabla de verdad. El, o, o sacar el, el, el mapa de Carnot, todo lo que necesitará, intentar ver la función que implementa, etcétera, etcétera. Bueno, y vamos ya por el último ejemplo, ¿ok? Yo siempre he dicho que, en los, en los ejemplos anteriores, he dicho que la estrategia era empezar a evaluar de izquierda a derecha, ir sacando las expresiones que voy teniendo, de izquierda a derecha me refiero desde de las entradas a las salidas, e ir sacando las expresiones concretas para esas entradas en particular de cada ejemplo, de cada ejercicio y ir sustituyendo, ir pasando estas expresiones hacia las salidas, ¿ok? De todas formas, a veces no está de más dar una vez darle un vistazo general al circuito para ver si hay algunas operaciones que me pueda ahorrar o algún proceso que me pueda ahorrar y no hacerlo tan largo y complicado, ¿ok? Bueno, si os fijáis en este ejemplo, esto de aquí es un, un multiplexor, este circuito de aquí que veis, aunque esté dibujado un poco distinto, no es más que un multiplexor, fijaros que la entrada S1 vale 0. Si la entrada S1 vale 0, lo que estamos diciendo es que las combinaciones 1-0 y 1-1 nunca van a estar a la entrada. Solo voy a poder seleccionar la entrada 0 o 1. Dependiendo del valor de z, o estará seleccionada la entrada 0 o la entrada 1. Alguna de estas dos. Pero en ningún caso estarán seleccionadas nunca, porque esto es un 0, nunca estarán seleccionadas ni la 2 ni la 3. Así que toda esta parte de aquí, del circuito, ya no importa ni que haga el análisis del circuito. De repente... El ejercicio se me ha simplificado a la mitad y ahora ya solo tengo que evaluar la salida del, del half -order. esto aunque no lo ponga aquí, es un half ¿vale? Es fácil verlo por, por la salida, porque tiene la salida suma y la salida carry out, y únicamente dos entradas, entonces es un half y esto es un decodificador. Así que solo tengo que evaluar esos dos casos. Vamos allá. Empecemos con el caso, por ejemplo, del decodificador. El decodificador a la salida, eh, si la, que, la salida que, está, que nos interesa calcular es la 2, la, central, las, la salida 2 es x1 por x0 negado. ¿vale? En este caso x1 es y, lo sustituyo, y x0 es x, por tanto me aparece x negado, así que tengo y por x negado. La otra entrada que me interesa del del, del multiplexor es la que viene del halfader, en particular la salida suma del halfader. ¿Qué vale la salida suma del halfader? Pues acordaros que esto era a etzor b. O lo que es lo mismo si me dejáis expresarlo de otra forma, A por no B más no A por B. ¿ok? En este caso B vale 0. Como B vale 0, esta expresión de aquí ya se me va. Esta parte de aquí se me va. B0, si B es igual a cero, al negarlo, en esta parte de la expresión, al negar B0, pues me quedaría únicamente la A. ¿Cuál es la, el valor de A? El valor de A es x por y negado. Entonces aquí tengo X por Y negado. ¿Vale? Dejarme hacerlo otra vez ahora más grande, este multiplexor, para que lo veamos más claro y más limpio. Tengo este multiplexor, en el que tengo 0, 1, 2 y 3 con las entradas. S1 que vale 0 y S0 que vale Z. Esta parte del multiplexor no la voy a utilizar. El 0 como entrada tiene X por Y negado. El 1 tiene como entrada Y por X negado. ¿Vale? Esto he reducido todo este, toda esta parte del ejercicio a únicamente esto de aquí. ¿Cuál era la salida de un multiplexor? Pues la salida de un multiplexor era y es igual a d0 por s1 negado, s0 negado, más d1 por s1 negado, s0 sin negar, d2, s1, s0 negado, más d3, s1, s0. Como os he dicho ya, como ya hemos hecho el razonamiento antes, S1 vale 0, por tanto, esto se va, esto se va porque S1 vale 0. S1 vale 0, al negarlo queda 1, por tanto, esta parte de arriba me quedaría como D0 por S0 negado más D1 por S0. Sustituyo, D0, perdón, S0 es Z, y D0, bueno, empiezo, empiezo bien, empiezo desde el principio, D0 es X por Y negado multiplicado por S0 negado, S0 es Z, por tanto Z negado, más eh, S0 es Z y D1 es X por Y negado perdón, Y por X negado por Z. Esto es lo que viene de D1 y esto es lo que viene de S0. ¿De acuerdo? Y esta expresión que hemos obtenido, pues ya no se puede simplificar más y sería la expresión final de este circuito. Una vez más, daros cuenta lo complicado que hubiese sido evaluar todas las entradas posibles, todas las combinaciones de entradas posibles en el circuito y lo sencillo y que, que ha resultado, ir haciendo la evaluación, el análisis de las expresiones algebraicas de cada uno de los elementos del circuito. Y bueno, por mi parte ya está, ahora ya seríais capaces de analizar tanto circuitos que contengan únicamente puertas lógicas como también analizar circuitos que contengan circuitos combinacionales estándar. Esto no tiene por qué ser exclusivo de la parte de circuitos combinacionales. Ya veremos en los circuitos secuenciales cuando empecemos el siguiente tema que hay partes del circuito secuencial que son partes combinacionales. En estas partes también podremos utilizar circuitos combinacionales estándares igual que podemos utilizar puertas lógicas a la hora de implementarlo y por tanto al analizar un circuito podría ser que también nos encontrásemos con este tipo de puertas en un circuito eh, secuencial. Pero bueno, esto ya lo veremos en el próximo tema. Por mi parte, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.